Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Bueno, hoy llegamos al, sin duda, el debate más candente de los deportes de inercia. Cuando tú hablas con alguien que no conoce este mundillo, lo primero que te dice Ah, sí, esas carreras cuesta abajo. Ahí supongo que gana el que más pesa, ¿no? Pues no, no gana el que más pesa. Vamos a ver por qué, qué influencia tiene un vehículo más ligero o más pesado en el rendimiento de nuestro coche de inercia. Cuando nosotros vamos bajando una montaña, tenemos una serie de fuerzas que nos aceleran y una serie de fuerzas que nos frenan. ¿Qué es lo que nos acelera? Evidentemente no tenemos motor, no tenemos transmisión, eh, lo único que nos acelera es la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad nos atrae a todos los cuerpos hacia el centro de la Tierra con una aceleración constante, que seguro que hasta conoces, que son 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Es decir, eh, tú aceleras, o sea, incrementas tu velocidad 9,8 metros por segundo cada segundo que pasa. 9,8 metros por segundo son más o menos 36 kilómetros por hora. Es decir, si tú te caes de un precipicio, al principio estás a 0 kilómetros por hora. Un segundo después, o sea, un segundo, vas a 36 por hora. Dos segundos después, te pones a 72 por hora. Al tercer segundo te pondrías a 108 por hora. O sea, que realmente es una aceleración muy fuerte, una aceleración de un G, te pones de 0 a 100 en un poco menos de 3 segundos. O sea, eso ni los grandes deportivos. Es una aceleración brutal, la aceleración de la cabeza Nosotros, como no caemos por un precipicio, sino que caemos por un plano inclinado, puedes sacar tus conocimientos de trigonometría, verás que tiene que ver, multiplicándolo por la, por la tangente del ángulo que forma la carretera con el suelo, que lo puedes aproximar muchas veces por la, la pendiente de la carretera. Más o menos te da una cifra aproximada. Es decir, si tú estás bajando una pendiente del 10%, más o menos, más o menos, más o menos, lo que te está acelerando es un 10% de G, un 0,1 G. Es decir, el primer segundo te pondrías a 3,6 km por hora, el segundo a 7,2, el tercero a 10,8. Más o menos es una aceleración media para un 10%. El hecho de que seamos un cuerpo pesado o un cuerpo ligero no influye. Nos acelera a todos con la misma aceleración. Una bala de cañón, y una pluma caen a la misma velocidad, si estuviese hecho el vacío. ¿Por qué? Porque hay una serie de fuerzas que nos frenan y que son distintas en cada uno de los casos. Evidentemente esto no es así en los deportes de motor, porque el motor es el que tiene que impulsar al vehículo y evidentemente cuanto más pesado sea el vehículo, para la misma fuerza que genera el motor va a ser menor la aceleración que cause ese motor. Por eso nosotros en deportes de inercia tenemos la gran ventaja de que básicamente en líneas generales a más peso, la fuerza de gravedad nos atrae con más fuerza, pero la aceleración va a ser siempre la misma. Lo que sí que tendremos es una mayor energía cinética. Tendremos más energía en el vehículo, en el movimiento. Cuando estamos en la salida tenemos una energía potencial, masa por gravedad por altura. Y cuando estamos lanzados tenemos energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Tendremos más eh, energía contenida en este movimiento. Es decir, si nos damos un golpe vamos a tener más capacidad Destructora, ¿no? Tenemos más energía cinética cargada en nuestro vehículo. En el capítulo siguiente veremos cuáles son las fuerzas que nos frenan y qué influencia tiene el tener más o menos peso en, en estas fuerzas que tratan de impedir nuestro movimiento. Nos vemos en el próximo capítulo.